escribo esta canción, para que no cambies de opinión, estaré en de la noche, que no sueña reproche, pero escribe por favor, que ya no sé, qué es la vida sin túpida que suena la ilusión cuando la enfrentas contra la razón recién me he dado cuenta de lo lejos que te encuentras para poder tocarte y aliviar tu corazón disculpa si te causó confusión Porque noté muy tarde, que nunca te dije Que me haría, feliz, me haría feliz Hacer en este mundo un camino junto a ti Sé que tienes mucho en qué pensar Y no es tan simple hacerlo realidad Sé que estoy aquí tú por allá Y que otra vez amar no alcanza Sueño a veces con tus besos Al menos sé que mis puertas abrí Solo para ti Tal vez nunca fui lo que pretendí No bastaba Con lo que creí Quería ser frontera Y que cruces por ella Quería ser más que una huella Yo ya no soy nada